Me llamo Jorge y nací el 3 de febrero en la ciudad de Madrid. Soy pintor y a la fuerza poeta. Soy politoxicómano. Esta es una historia personal sacada de mis diarios, de las vivencias, sentimientos y fantasías que han rodeado mi vida a través del tiempo y muy especialmente de los últimos años de mi devenir. Años de búsquedas y vacíos, años de batallas contra el monstruo gigante de la adicción, años de tristeza, años de sueños volando entre las nubes. Hola Pedro Hola, ¿qué tal? Mira, te quiero presentar a Víctor Este chico Hola, no... Víctor. nos va a contar su experiencia como adicto a la cocaína Estupendo, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo Bien, estás? Bien mira, como procedimiento inicial Tú antes de ninguna grabación tendrías que firmar ...este permiso, esta autorización para poder utilizar eh, tu imagen. Pero pero para que se me vea la cara. Sí, claro. No, no, yo si se me ve la cara no. Este programa no, no, ha recogido no, no cara, el testimonio de más de 300 jóvenes... ...adictos a la cocaína y de sus familias. De ellos, solo quienes aparecen han consentido hacerlo a cara descubierta. La cocaína se puede consumir de muchas formas, de miles. Se puede consumir por la nariz. Se puede consumir chupá, Se puede consumir en un cigarro o en un porro. Se puede consumir en la plata. Se puede consumir en una botella. Se puede consumir en. yo he visto a gente. En, en pipa. en pipa blanca, como lo que se fuma en el crack, también. Pero que el que fuma en botella y el que fuma en plata, ese no aguanta. ¿Por qué? Porque tiene que echarle heroína. Porque se te ponen las pulsaciones a 180 o a 200. Eso te dan a 180, 180 o 160 pulsaciones por minuto, imagínate. Y tienes que echarle el otro. Por eso engancha la heroína a la gente que consume cocaína hecha base. Cuando sale a la calle, tiene muchísimo miedo a... No sé por qué se tiene tanto miedo a la guardia, a la policía, a que se lo metan en la cárcel. Que lo... No sé por qué se tiene ese miedo. Porque yo nunca he tenido miedo a la policía, ni a la guardia, ni a nadie. Porque a lo mejor si hacía un robo en el pueblo, cualquier cosa, la guardia venía a mi casa. Porque mi hijo nunca ha robado, gracias a Dios. A ver, yo una vez me trajo cocaína en base, y heroína, y, y él me dijo que yo, porque yo no tenía nada, ni porro ni tenía nada, y yo me quería poner morada de algo. Eso es lo que pasa. Cuando uno no tiene nada, nada, nada, te quieres poner morada de algo. Y me fui con a su casa, y, y cogí, y él no me ofreció. Él cogió y dice: Yo no te voy a ofrecer. Algo como diciendo: Yo no te voy a ofrecer porque sé que vas a caer. Pero yo no pude aguantar la tentación. Y yo le dije: Dame, da, dame, dame el tubo, que yo quiero fumar. Y yo no fumé, y yo dame lo que yo, que yo no tengo que poner morada de algo, le decía. Y yo me puse morada de eso, y eso para mí fue. ...lo mejor que yo probé en mi vida. La epidemia de heroína mató en los años 80 y 90... ...a 100.000 españoles. La epidemia de esta década se llama cocaína. Casi 200.000 adolescentes consumen esta sustancia en España. Alfonso es uno de ellos... ...y la adicción se le ha ido de las manos. Tras graves enfrentamientos con su familia... ...ha accedido a iniciar una terapia de desintoxicación... Llega al centro acompañado de su madre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mal. ¿Mal? ¿Qué te pasa? Tengo problemas con la droga y me gustaría quitarme. ¿Qué ¿Tienes problemas con la droga? ¿Sí? ¿Hace mucho tiempo? Desde los 16 años. Pero últimamente me he pegado siete meses haciendo cosas de la drogadura. Mm. los 16 años consumiendo. ¿Y ahora tienes...? Ahora tengo 23. 23 años. ¿Y de, cuando, de los 16 años ibas consumiendo? ¿Qué, lo, ¿Por dónde empezaste a consumir? ¿Qué empezaste? Lo probé lo probé con 16, pero con 18 ya empecé a tomar más todos los días. y Empecé con los porros, como todo el mundo. Después, la pastilla de tranquilizante la cocaína. ¿Como todo el mundo que ¿Tú empiezas a los 16 años? Como haces? todo el mundo. Yo creo que todo el mundo hace eso. Pero cuando me decía Ahora... Todo el mundo me, no me lo hace. Lo yo que sé, de que hay mucha gente... De lo que. Lo hace la gente que tú has tenido alrededor. ya Pero yo veo a los amigos míos que no lo hacen. O un amigo mío sí si lo hacen y otros no. Lo que, lo que sé, que para mí eso lo hace todo el mundo. Yo que, todo el que ha visto ahí en la puerta, lo, yo creo que lo hace. Mi marido es profesor, nosotros somos una gente de una clase media normal, con un sueldo, aviándose como todo el mundo, llevándolo bien. Mi marido es una persona muy trabajadora en todos los sentidos, cuidando muchísimo de su familia. Si se pueden, y sí, vale, ya saben nosotros. Mira, ya, ya es una historia y aquí pasó. Lo siento, pero te lo dejo para que tú le hagas el análisis médico. Bueno, te lo dejo mañana. Hola, gracia. gracias. El cascabado marcelino. ¿Te eh, voy a dar carne de identidad? Sí. Mi madre lo llevo. Alfonso? Yo, 23. Alfonso viene con la madre, en la compañía de su madre. Es un chaval que tiene 23 años. ¿no? Ha estado trabajando de peón agrícola en el campo. Y, bueno, viene porque tiene problemas con la cocaína, fundamentalmente. Y consume, bueno, un montón de gramos desde el principio. ¿no? Empieza los fines de semana, pero después ya casi es a diario el consumo de, de cocaína. ¿Y él se le ve motivado? Y él o... se le ve motivado, a diferencia de otros chavales que vienen presionados ¿Sí? por los padres, no, él viene porque él se ha asustado, al robar la heroína en dos semanas pues se ha asustado y a la que está motivado, viene con ganas. Pues, ¿Tiene algo hermano malo No. Sí, yo uh -huh. creo que sí, Y claro. ah, claro, ¿no? sí, sí. ¿eh? Sí. Sí, él aceptaría las normas nuestras, de tener a alguien problema. siempre que lo acompañe, de... Sí. Yo le marqué los tres noes, no droga no violencia y no quedarse solo, y no puede ser ningún problema por parte de mi de, de la familia. ¿Quién se implicaría en el proceso? ¿Quién estaría de seguimiento sí. con él? Fundamentalmente los padres y en concreto la madre más que tiene más tiempo. Un pues niño un niño normal, con su consentimiento como todos los niños con 14, 15 años, un niño normal, con sus amigos, sus chiquillos, queriendo consolas, o queriendo zapatos de naño, lo que hoy los chiquillos quieren, ¿no? Yo había tenido otros hijos y también habían querido esas cosas. No sé hasta qué punto, pero después el niño es que se puso muy agresivo. Discusiones con mi madre a pares y con mi novia a pare, le daban pujones. Yo a lo mejor le daba una, una torta y ella me daba. se enganchaba conmigo. A ver que nos peleábamos los dos, que ella yo lo le, le pegaba y ese se venía para mí, me pegaba bocado, puñetazo, de todo. ¿Te has pinchado alguna vez en pena, alguna droga? Nunca. Nunca? Nunca en la vida. Me da miedo. ¿Y cuando hacías consumo de cocaína no consumías nada de alcohol? No. Ese nunca ha tomado alcohol. Me rebajaba contra el quimacín. Mira, el buen ¿Para? médico estaba hecho. Y así, voy a tomar que sí. un brazo de La discoteca todo loco, con, la, con los ojos todo loco, las pupilas todo dilatadas, la cara se te pone blanca. Todo desencaja, la cocaína, la cocaína te desencaja la cara, los ojos te los pone las pupilas que se salen de las órbitas. Y te pones a hablar y a la vez, tal como habla está hablando y estás moviendo la mandíbula. No, no te das cuenta cómo la mueves, se mueve solo. muy fuerte ese medicamento? ¿o? Pues depende, con llamas muy fuerte. Porque, o sea, Es no. una medicación que a algunas personas, no a todas, los primeros tres, cuatro o con muchos cinco días, los deja un poquito como más, más lento, más, como más pesado. De acuerdo, es una medicación que te la voy a mantener un tiempo. de eso? Presidente del programa terapéutico. Te ibas a tu casa y te levantabas el domingo a las 8 de la tarde y acababas destrozado. La nariz reventada. Yo tenía hasta postillas en la nariz. Postilla de... pero no postilla, postillas de carne. Es carne de la mierda que se mete uno porque no es nada bueno. No es puro. Pues hace muchos años, pues mira, pues era bueno. Te tomaba una chiquinina y te ponía... pero ahora ya no hay nada bueno. Nada. Para estar algo bueno tiene que hacerlo cocaína en base. El producto que se le vende a un chaval joven es el... El estudia o el trabaja de, de lunes a viernes... ...y el fin de semana todo vale... ...siempre y cuando el lunes estés de nuevo en... en tu facultad, en tu trabajo, en tu instituto ¿no? Yo creo que el problema más grande que ha tenido ha sido el de las pastillas... ...que la gente se cree que eso no tiene importancia... ...por lo visto conseguimos fácil... ...las venden por lo menos... ...por lo visto hasta las venden los que se las... ...piden al médico las venden luego en receta. Me pegué seis meses comiendo tranquila así... Con el tranquimacín solo se hace comer comida, solo estaba tranquimacín, porro, comer tranqu y dormía así, tranquimacín, porro, dormí y comer, solo hacía eso. Y ya después pues lo dejé el tranquimacín, estaba poniéndome un gordo y digo, Ay, yo me tengo que quedar delgado. y empecé otra vez con las éstasis. Y la pastilla ya de éstasis era, para mí era sagrada, porque yo me comía 6, 7, 8 con 17 años y eso para mí ya era, yo me ponía loco, yo me quedé. Esto es lo que quiero decir. Yo me quedé, yo perdí 24 kilos. Y me quedé en la llanta, me quedé. Que yo, no me, yo te digo la verdad, yo nunca me había hecho novia, nunca. Yo nunca había tenido novia, porque yo era muy gordo, nadie me quería, nadie. Todas las mujeres, porque quieren un chaval delgado, que es lo que, lo que sea. Y nada más que me quedé delgado con la droga, no paraba de enrollarme con niñas, con más mayor que yo de 30 años. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Hace un año no me quería nadie, y ahora me estoy yendo con todas las mujeres que yo quiero y con todas las chavalas que están viniendo para mí, que esto, que lo otro. Me ponía más gordo, venga, a una fiesta de pastillas venga, cocaína, venga, entre semanas, venga, a comprar. Sé que merece la pena vivir la vida sin el miedo a pensar que el camello no traiga lo que necesito. Empecé a pintar con 14 años. A esa misma edad fumé mis primeros cigarrillos, después las primeras borracheras de fin de semana en las que yo tenía que ser el que más aguantaba. De poco me sirvió ir a aquellos carísimos colegios británicos. La consecuencia fue el fracaso escolar. Pintaba y me drogaba. Mi cuerpo era fuerte y resistió a lo que más tarde me ha pasado una factura demasiado elevada. La única persona del colegio con la que me hubiera gustado mantener contacto es con mi querida amiga Carmen. Sé que ella me está buscando, que quiere saber de mí, pero ella lleva una vida feliz y es mejor que no sepa nada. Venga, tu padre, ¿no? padre qué te dijo a ti el lunes. Que sí, pero es que mi hermano me llevó el dinero y. Bueno, me da igual. ¿Tú quieres, mamá? Pues me da igual. En la calle, ¿no? Tu hermano, tú siempre, tu hermano y tú. Y las culpas se las ahí, uno al otro. Ok, vea, se quedarme aquí si ya llevo toda la noche por ahí pasando frío, solo, sin nada, andando y en la calle. ¿eh? Te voy a abrir, pero cuando venga tu padre, tú te la entiendes con tu padre y hablas con tu padre. ¿Esto qué es, mamá? ¿Eh? ¿Esto qué es? Estoy toda la noche en la calle pasando frío solo y todo por mi hermano, que no me deja siempre dándome igual. ¿Y esa es tu vida? ¿Tú quieres esa vida? ¿Mi vida? ¿Mi vida no? Yo no quiero eso. Esa no es mi vida. ¿Esa es tu vida? No, ¿Esa no es mi vida? Sí. Esa no es mi vida. Papá me va a echar a la calle, seguro. ¿Ah? Pues tú te la has buscado. Que tu padre te echa a la casa y tú eres el que te la has buscado. ¿Y si me quedo en la calle... Mira, a cómo vida te buscas tú en la calle, tú, esa no es la que tú quieres. No me repita lo mismo, te he dicho ya que esa no es la vida que yo quiero, mamá. Pues tú verás qué es lo que vas a hacer. No sé, no sé lo que voy a hacer. Pues tú lo sabrás. Pues no lo sé, la verdad. Así no terminamos nunca. No sé, como soy yo sin la droga, pues. Hombre, antes lo veía de otra manera, ahora la verdad es que no. ...ahora ya no, no sé... ...no te puedo definir ahora mismo... ...porque te, te creas un mundo y una... ...te creas un cacao y un mundo en la cabeza... ...y un... ...te creas una vida... ...y una, un embolo que, que no sabes ni para dónde tirar... ...es la verdad, no sabes ni para dónde tirar... ...es bastante difícil, ¿no?... ...es bastante difícil porque... ...lo único a salida que tienes es eso... ...y no sabes ni lo que quieres... ...no sabes si quieres trabajar... ...si no quieres trabajar, si te quieres quitar... ...si dices bueno lo hago un fin de semana... ...si... ...si luego yo con mi, ...o hay amigos que lo hacen, hay gente que lo hacen... ...y no tienen el, ese problema... ...o soy yo el que lo tengo porque yo me he pasado... ...o porque no lo sé, la verdad... ...problemas con ustedes, eso dices tú que no tengo... ...pero pues, cada uno piensa de una manera diferente... ...y lo que está claro es que tengo una enfermedad... ...y que me tengo que curar y que dependo de una sustancia, pero de una que droga. que lo hemos dicho muchas veces, que si tú aquí no te sientes a gusto... ...tienes 22 años que coge te vas, claro, y te vayas. Claro, y si yo me voy, ¿qué es lo que puedo hacer en la calle con pues, el problema que tengo? Pues buscarte pues, un piso, buscarte una casa o, claro. o, o, o colocarte a trabajar... ...porque todo el mundo con la edad que tú tienes ya se han dependizado. Porque yo con tu edad ya tenía tu hermano. Claro, pero si yo me voy a la calle ahora lo primero que hago es irme a, a drogarme, es lo que hago. Porque si es... nosotros tenemos aquí recogido tú estás en la calle tirado, drogándote siempre. No quiere decir que esté drogando ni que esté en una esquina tirado, ni que sea un pinchándome en una esquina, porque muchas veces las apariencias engañan, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo trabajar, pero el fin del trabajo para qué es, ¿para qué trabajo? O pues trabajo para, para irme el no fin de semana, trabajo para irme el fin de semana a gastármelo. ...con uno con otro o yo solo... ...o acabo solo porque al final acabas solo... ...tú tienes que consumir porque te siente, tu cuerpo te lo pide... ...tu cuerpo te lo pide porque... ...tú estás a gusto cuando estás consumiendo... ...mientras no estás consumiendo todo lo que está alrededor tuya... ...tú no le das importancia a las cosas... ...no le das el valor que tienen a las cosas... ...cuando yo era más joven pensaba en otras cosas... ...pensaba en... ...tenía ilusiones por las cosas por... ...no sé... Me gustaban los coches, me gustaban las motos y... Con cualquier cosa me divertía. Pero ya no me divierto con nada. Mamá, yo me quiero ir a dormir. Yo me quiero ir a acostarme. Ya cuando venga papá, hablaré con él y le daremos una... intentaré de darle una solución o, o le daremos una solución, pero yo me quiero ir a dormir, yo me quiero ir a acostarme. El esplendor del adolescente entre alcohol, bailes, drogas y amores de teatro apasionado, estimulando mis neuronas con cocaína, dejándome arrastrar por los malheridos que me doblaban la edad. Me sentía venerado, adorado, y ahora puedo entender por qué un adolescente era carne de cañón en una ciudad llena de vampiros que linchan los dientes, y al final se rinde para convertirse en uno de ellos. Verdaderamente fui demasiado ingenuo, incluso estúpido. el cuerpo de tío llamado este niño no tiene la vida se ha ¿Qué? otra vez por aquí otra vez ¿Y qué? nos habíamos quedado en que no te quería ver por aquí por cada vez estaba en la calle y a ver qué quiere que haga a ver dónde voy él ahora mismo ve por los ojos de, del vicio que, que realmente tiene ...y, y, por, y por, por el camino que realmente ha escogido, que, que es lo único que ve es satisfacer su, su forma de vida... ...que no sé qué es lo que le sacan, si es placer o si es... Y, ...y en definitiva, pues parece ser que sin eso no puede vivir... ...y entonces pues ha perdido pues prácticamente a su familia, ha perdido su trabajo... ...y ahora pues se ve, pues se ve en la calle. Pero es que te quedas y no me das una explicación razonable ni... háblame por lo menos, ¿no? Dime algo. ¿O es que no me puedes hablar? Sí, sí te puedo hablar, pero ¿Cómo? es que no sé qué decirte. No sé qué decirte, mamá. No sabes qué decirme, pero al final vuelve a recibir lo mismo. El, el golpe ese que he visto allí en la puerta, ¿eh? ¿Eso a consecuencia de qué? Sí, aquel golpe que le has dado allí a la puerta del cuarto de baño. Eso fue el otro día, un puñetazo. Un puñetazo que te lo tenía yo que haber dado a ti, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la has tomado la puerta? ¿La puerta te ha hecho daño quizás o qué? No, pero estaba enfadado y por no darle a, a la pared o a, le di a la puerta, por pues no... Ah, ¿y por qué no le diste al muro que está más duro? Tuviste que dar a la puerta, ¿no? Para destrozarla. Bueno, ¿y tú dónde sacas dinero? ¿Se puede saber? Porque tú no trabajas ni tú haces nada, según tengo yo. Vamos, yo no te veo a ti... ¿Y tú de dónde sacas el dinero? ¿O es que vas robado Me lo ofrecen, me lo busco por ahí. Me dan mis amigos. Ajá. Así de fácil te busca la vida, ¿no? O, o vende el móvil o le quita el bolso a la primera que pisa. No es la primera vez. Porque ya el móvil se ha perdido otra vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Otra vez se ha perdido el móvil? ¿El nuevo ese que, el que se nuevo, compró? nuevo que último que se ha comprado eso no puede ser, eso no puede ser, esto ya es una situación ya que se está yendo de las manos de una forma que aquí nos vamos a volver todos locos. Yo lo único que he hecho ha sido eh, trabajar y trabajar y trabajar y a la hora esta pues he sido capaz de, de crear una pequeña empresa con mi esfuerzo y bueno yo tenía puestos los ojos en mis hijos para que ellos realmente tuvieran un porvenir o por lo menos pudieran continuar con, con el negocio que yo he sido capaz de crear. Pero lo que sí es cierto es que si estás aportando toda la ayuda que puedes y realmente no es suficiente, ya no puedes hacer más, ya llega un momento que la única solución es tirar la toalla y, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Hay que dejarlo en manos de Dios. Abrázame, Dios, con tus manos. Me siento tan solo que rompería el mundo con mis manos. Ridículo. Ahora ni siquiera puedo seguir llorando. Tampoco a dormir. Pero sí puedo seguir sintiendo este dolor. Benditas, maldecidas drogas. Me habéis hecho creer mis palabras. Me habéis dado una llave que solo abre las puertas de la indecisión. Indeciso y confuso me aferro a mí mismo y sigo despertándome cada mañana mordiéndome las pieles. ¡Mierda, mierda, mierda! Mundo de mierda, repleto de sueños, recogen el más hermoso de todos ellos esta noche. Porque esta noche, en todo el mundo estoy solo. Querida madre, aunque os digan los expertos lo que os digan, yo os necesito. Y creo que estar con vosotros funcionaría poniendo yo un poquito de mi parte. Creo en vuestro cariño, pero cuando intentáis alejarme me da la sensación de que no me queréis. Aunque me queráis ayudar, no siempre sabéis hacerlo. Dadme tiempo. Me siento solo y huérfano. Y sé que no soy un maldito y asqueroso ladrón drogadicto sino un artista cuyo corazón rebosa de amor. Ayudadme a sacarlo, pero no me abandonéis. La vida dejó de ser fácil cuando salí de tu cuerpo. Allí me sentía cómodo, modo refugiado libre. Y al nacer crecí y al crecer descubrí que el mundo estaba lleno de misterios que quería desvelar. Mi destino no está de clínica en clínica, de hospital en hospital. Mis malos humores, mis dudas, mis discusiones, mis lobos, mis ataques de ira me han llevado a un vacío que minuto a minuto quiere rellenarse de amor, de trabajo, de felicidad. Estoy triste porque no me llamáis, estoy muerto porque no puedo vivir. Estoy sin vida porque me la han quitado, pero no es culpa mía todo el daño que he causado. Ten fe en mí, por favor. Adiós. Os quiero. Gracias por todo. Perdón por todo el dolor que os causé. Jorge. Entonces decimos que la familia, si tú crees que es un núcleo importante. Es súper importante. Y... Para que un chico salga adelante, para que supere su adicción, necesita que la familia esté implicada en este proceso. Ha pasado un mes desde que Alfonso decidiera entrar en el centro de rehabilitación. Su madre se ha convertido en su sombra por exigencias de la terapia. El centro también le proporciona a ella ayuda terapéutica. El apoyo de la familia es imprescindible. De todas maneras, lleváis un mes, ¿vale? Lo estamos viendo aterrizar, estamos viendo que estáis aprendiendo muchas cositas, con los errores aprende, ¿vale? Y bueno, Alfonso sigue teniendo muchas ganas. Y es verdad que una de las cosas que tiene Alfonso es que cuando hace cosas mal, le cuesta muchísimo trabajo taparlas, ¿vale? Y tiene mucha necesidad de grupo para hablar con el grupo, ¿va? y si no las dice, se cierra. Siente se mal. echa para atrás, se siente mal, incluso llora y ahí ya estamos detectando que hay cosas, ¿no? Yo soy la mayordoma de la virgen de la patrona de mi pueblo. Desde el año que nació. Y er, yo tengo un, una virgen en la escalera. Grande, más grande que una puerta, la más grande que había. Y él el otro día me decía, mamá, ¿cuántas veces me he puesto de rodillas? Diciéndole, hazme cambiar, hazme que yo no sea así. Él eh, no quería ser así. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Cómo ¿Tú? lo llamo? Bien. bien. ¿Bien? Mejor que el primer día me creí que no iba a aguantar nada y iba la cosa bien. Llevo ya aquí un mes y está esto tirando para adelante. Muy bien. ¿Qué dificultades te estás encontrando? Hombre, dificultades... ¿Qué? Me cuesta es la constancia del día a día, las cosas, las normas que te ponen aquí. También la dificultad también que ve muy grande es lo de, los, lo de las amistades. Como ya está muy reciente, llevo un mes nada más y, y se me hace muy duro cerrarle las puertas a gente que yo me cree que eran mis amigos, que en verdad no son mis amigos ni nada. Pero cada día que pasa me estoy dando cuenta de que de que eso no eran amigos y que cada vez que a lo mejor los veo, les cierro la puerta, lo que sea, lo que hago lo encontrarme más. Se lo digo a mi madre y a mi novia, pues ahora mismo me estoy encontrando más. Ahora mismo no, no estoy a gusto. Lo he saludado y me, me ha recordado a cuando yo me drogaba con ellos, uh -huh. había hecho hurto, había hecho lo que sea. Uh -huh. Siempre me traen recuerdo, que es lo que tú dices. Tenía amigos, pero amigos de... Porque allí en el pueblo es de... Los amigos son de... ¿Cómo te digo yo? De que yo te junto contigo y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero ahora después por la espalda. Y dice, hostia, pues yo no me puedo juntar con este, yo no me puedo juntar con... Pero porque los padres de los chavales... Le dicen, no te junte con el, con el Alfonso, no te junte con el Alfonso, no te junte con el Fofo, no te junte con tal. Sabes, no, bueno, porque a mí me decían allí Fofo, ¿no? ¿en el pueblo qué? Y, y no te junte con este, pero es que lo que no saben los padres, que los hijos consumen igual que yo, o más. Lo que pasa es que los padres, claro, no quieren ver que sus hijos tienen el problema de droga que tienen tan grande, ¿sabes? Como hay muchos en mi pueblo, que hay miles. Miles no, miles porque, no hay, porque hay mil personas, o mil, mil, pero que por lo menos de todas las madres que le han dicho a sus hijos. ...no te juntes con el fofo... ...porque sepan todas esas madres... ...que sus hijos están hasta los ojos... ...pero están bien cogidos hasta los ojos... ...ahora mismo tengo un poco de miedo pero... ...no miedo... ...a la palabra no aguanto me voy... ...las madres de los adictos... ...acarrean dolor a sus espaldas... ...una vez que sus hijos e hijas llegan a terapia... ...el mayor de sus miedos es que abandonen el tratamiento... ...no quieren de ninguna manera... ...verse obligadas a echarles de casa... ...si vuelven a drogarse... ...tal... ...como les aconsejan los terapeutas. Mi hijo era una bomba de relojería... ...donde estaba metido en la ropa. Mi casa ha cambiado... ...vamos, mi casa a otra... ...y el no tener miedo a entrar en casa. Nosotros antes teníamos miedo... ...a que llegara, a que hablar... ...a lo que iba a pasar... ...y a que llamara en la puerta. Nosotros dormimos muy felices... ...viendo a mi hijo en la cama... ...y... Mi marido y yo dormimos a pierna suelta, como se puede decir. Él tiene muy buenos golpes y me dice, mamá, duerme como una marmota, si quiero me escapo. Y es verdad, porque es que me duermo. Llevaba muchos años sin dormir, de un tirón. ¿Qué haces? Hoy estoy viendo el libro, este cuaderno de Jorge. Es alucinante. ¿Tú le habías visto este? No, este no. Es que me lo dejó mi hermana el otro día. Es increíble Perdón, este está Esto está hecho con cer... Es que es súper bonito. Fíjate, mira, ¿Esto? aquí hay una cosa, mira, me encanta. Ay, mira que... Y además luego tiene cada frase por en medio. Pero espera, no te lo pierdas, que mira este. Este sí. este sí. Que aquí ya mete otras técnicas. Este es como más fuerte. Este es bestial de fuerte. Este se lo ha debido de... ...de hacer muchas veces estando con la droga... ...porque fija de tú qué colores más... Mm, ...todo negro... ...más siniestros... ¡Ay! ¿Me ha traído mi hermana una foto? Una foto genial... ...mira qué foto más bonita... Mm. Sí, hola, ¿eres Sofía? Sí, la tía de Jorge. Sí, sí, sí. Soy Carmen. Sí, una antigua compañera, su antigua compañera de, de de colegio. Sí, que me has mandado un mail. Era para ver si podíamos vernos. Me gustaría mucho verte, la verdad. Claro. Sí, bueno, a ti, ¿tú por dónde vives? Alfonso lleva dos meses en el centro. El tratamiento está siendo duro y no son pocos los días que tiraría la toalla, pero sigue adelante. Su coraje le ha llevado a contar su historia delante de las cámaras. Eso ha animado a otros compañeros a mostrarse también a cara descubierta. Yo me llamo Alfonso. Alfonso va conquistando terreno, pero aún no le ha ganado la guerra a la cocaína. Este fin de semana ha sido malo para él. Ha sufrido ansiedad. Le han entrado ganas de abandonar. Me recreo en mí mismo y me cuesta. Estamos no aquí porque esto es duro. Miguel, ¿cómo era el fin, ah, el fin de semana? ¿Cuándo empezaba el fin de semana? ¿Cuándo empezaba el 8 pues yo mi fin de semana empezaba, no tenía días. Podía ser un viernes, podía ser un jueves, podía ser un viernes. Salía, me iba con mis amigos y en cualquier momento empezábamos con por los porros, empezábamos a beber. Ya iba todo enlazado, ya empezábamos la cocaína y ya podía acabar el fin de semana, acababa dos o tres días después o cuatro días después. Llamaba a mi casa, le decía a mi madre que Inventaba cualquier cosa, que se me había estropeado el coche, que lo no habíamos ido a la playa y se había estropeado el coche, cualquier excusa y, y a los tres cuatro días parecía en mi casa. Tampoco era el peligro al principio de creer que no pasa nada, que no pasa nada, te diviertes mucho, pero llega un momento que de la diversión pasa a, a, al agobio, a, al miedo a, de ver que no lo puedes controlar, de ver que se te matan las manos. Sí. Sí. Psicológicamente estaba destrozado, estaba. Ah. Con mucho miedo, que no te dejamos casi ni, ni andar por la calle. Mucha paranoia en la cabeza y mucho, mucho miedo, mucho miedo a la vida. Nos creemos que una raya, un porro, una pastilla, llega al fin del mundo. Llega uno hasta los 70 años. Eso es incierto. No llega a ningún lado. Es igual que lo otro. Pero yo lo que pasa es que hasta que no he hecho lo otro, porque yo tenía en mi cabeza, pensaba de otra forma. Yo pensaba que las pastillas y la cocaína, cocaína, son no hacía nada, pero ya si las fumaba, sí estabas enganchado. Hace años nos alarmábamos con la heroína, que tiene un síndrome de abstinencia físico que es más llamativo, y en el caso de la cocaína parece que como no hay rasgos físicos en principio, pues que no tiene tanta importancia, ¿no? Y tiene un nivel de adicción altísimo, ¿no? La dependencia psicológica es altísima. Además, yo creo que a la persona consumida de cocaína le cuesta trabajo entender que tiene ese trastorno. ...y además como tiene algún amigo, algún referente... ...o algún compañero del trabajo que le dice... ...chiquillo pues... ...para lo que tú haces no necesitas pedir ayuda... ...no necesitas hacer un tratamiento ¿no?... ...pues ¿por porque en principio no hay ninguna señal así... como muy grave aparentemente ¿no?... Eh, ...que se vea ¿no?... ...que podamos ver... ...entonces el, yo creo que es lo peor que tiene ¿no?... ...la... ...la... El, la que es ¿no?... ...la dependencia psicológica es algo que no... ...que no se palpa, que no se ve ¿no? yo creo que es muy grave para los adolescentes y para los adultos. En aquellos años se pensaba de que la cocaína era una de las drogas modernas, era algo que, que no dejaba residuos, que no dejaba mono, que no se notaba, que no lo tomaba, que tal. Sin embargo, los estudios que están saliendo hoy día son preocupantes, porque las personas que estamos aquí, como en mi caso, eh, estamos teniendo unos problemas a nivel psicológico ...de los residuos que nos está dejando esta sustancia verdaderamente importante. En los años 80, que entonces tenía, entonces tenía 20 años, pues crecí con esa, en ese boom, digamos, de, de, de la libertad... ...y de, de aquellos cambios maravillosos y Madrid se convirtió en la ciudad más famosa de toda Europa... ...en cuanto a sus noches famosas... ...y entonces yo pues ahí pues, salí a divertirme y empecé a, a tontear sobre todo con la cocaína y el alcohol... ...primeramente con el alcohol pero luego empecé a tontear con la cocaína... ...y no había ya noche que no saliera yo si no tenía algo de coca en el bolsillo... ...si no pues ya me conseguía yo como de alguna manera ¿no? Y entonces bueno pues de empezar de una manera así que digamos eh, entre comillas divertida y tal... ...pues aquello se fue alargando... Hasta, ...hasta el día de hoy, quiero decir que es, no he parado de consumir... ...y entonces yo soy era mucho más consciente de ese problema... ...desde que he venido aquí, porque me he dado cuenta... Pues realmente del problema vuelvo a incidir porque yo pensaba que podía seguir así pero no me daba cuenta del daño que estaba haciendo tanto a los seres que tiene alrededor, a mis seres queridos como a mí mismo. ¿no? Yo trabajo en el cine, como, tengo, como ya en dirección, pues me iba fuera, entonces me iba una película de tres meses y de repente la película, imagínate, es en Asturias, en un, en un pueblecito, allí no había posibilidad de ir a ningún lado, nada más que tú mismo y acababa metiendo la gamba, acababa bebiendo... ...acababa eh, tomando coca cuando me apetecía y demás... Uh -huh. ...en un rodaje es, es bastante, puede ser muy habitual... ...depende también de qué tipo de rodaje... ...y qué tipo de, de película hagas o qué tipo de trabajo... Uh -huh. ...pero en el mundo del artisteo, pues... El, ...el mundo del artisteo y el mundo de los artistas... ...está muy unido al de la droga y el consumo... De, ...desde los tiempos inmemoriales, yo que sé... ...de todo tipo de estupefacientes... ...¿qué recursos son los que tú crees que has querido aquí... ...que te han hecho un poquito mantener esa abstinencia... ¿Qué tanto trabajo te costaba en otras ocasiones en tu vida? Pues ser sobre, sobre todo y principalmente ser consciente del problema. Ser de, realmente consciente de que tengo un problema, de que yo, a diferencia de otras personas, pues no puedo probar el alcohol y la cocaína, yo que sé, a mí me encantaría, por otro lado, o sea, ¿por qué vamos a negarlo? Pero, pero yo no puedo, o sea, tengo un problema con esas sustancias, por lo que sea, genéticamente o por un consumo... Eh, exa no sé eh, o lo que sea entonces yo me di cuenta de que yo tenía ese problema de entrar aquí la cocaína es una droga muy cara es una droga muy cara por lo que cuesta la cantidad de sustancia y por el efecto que genera no, no es una droga que te sacie sino que normalmente consumes y quieres más y quieres más y va muchas veces lleva acarreado muchas veces otro tipo de actividades también que son muy no sé, pues desde el juego, desde la prostitución, los club y, y demás y... No, al principio, al principio venía yo todo loco, tú me viste, verdad Loco, loco perdido. Yo te en la puerta y digo, buh, no me va a durar esto poco. No va a durar esto, ¿para que tú veas? Estoy aquí, a ¿eh? ver. Y ha cambiado, ¿eh? Y ha cambiado, he cambiado. Ha cambiado Cambio un montón, tío. Desde que entraste como está ahora, ni la mirada tiene igual. Y la mirada, ya se me lo decía mi madre, que tenía mirada de loco y ahora mismo tengo ya una mirada de una persona no me corriente. Claro. Que te iba a preguntarle a mí una cosilla. ¿Tú tienes novia? No. No tienes novia, ¿no? Pero has tenido amigas, has tenido. Claro. ¿Y cómo te has ido con ella? Según la situación. Eh, siempre has, has estado consumiendo con ella droga, ¿no? Con alguna, con alguna, pero. Pero no piensa uno ni en mujeres cuando está drogado. Cuando está uno con la droga, no quiere uno ni mujeres, a la vera. Y si las quiere, las quiere para un rato. un rato ya está. Y no es vida, hombre, no es vida. Yo sueño con tener mi familia, mi, mi, mis hijos, mi montón de hijos. Y, y dejar de darle disgusto a los padres, como les hemos estado dando. Que toda la vida dándole disgusto, sofocones y, y, y lo que sufre uno, ¿eh? Porque si, si lo hago por mí en primer momento, de quitarme la droga, eso sí es verdad, que lo hago primero por mí, pero, pero también tira mucho a los padres. Y lo que le ha hecho uno sufrir a los padres y porque y por, y por digan estén orgullosos de ese tío, ¿no? Que no digan Es que O pues, amargados de la vida, nada más que porque como éramos nosotros. Están dando ganas de llorar y todo. Esa señal de que lo siente de que de que lo están haciendo bien. Es un mal. Le he hecho mucho daño a mis padres, tío, y a mi familia y todo, y tenía, y tengo dos sobrinos y ni de verlo ni nada nunca, siempre estaba pensando en la droga, ¿sabes? Y no ves nada, no ves nada, con la droga no ves nada, y menos mal que no lo perdí a todo ni a mis padres, ni a mi novia, ni nada que han sido fuerte y me han aguantado, porque me han aguantado por algo. Porque me han querido y porque me siguen queriendo, porque es que si no estaría en la calle. Me arrepiento de, de, de haber tratado a mi, a mi novia como una mierda. De haberle... De haber amenazado a mucha gente sin tener que haberle amenazado ni nada. Y a mis propios amigos pegarle y todo. Porque no quería hacer lo que yo quería y cogía y le pegaba. Pero eso ya estaba yo ya hasta los ojos. Si yo caigo otra vez la droga, es que es, pa, es que es que para no dejarla, es que es para morirme de una sobredosis, sin de claro lo digo. O sea, bueno, yo a la droga no vuelvo. Y si vuelvo, es para morirme de una sobredosis. Porque yo no puedo estar sin. Yo no puedo estar, ahora me curo, ahora me drogo, ahora me curo, ahora me drogo, no, no. O me curo o me drogo, o, o me muero drog drogándome, una de dos. Y prefiero curarme. Carme mi carnet del coche, está con mi familia, está con mi padre, está con mi novia, está con mi suegra, porque ahora mismo yo estoy, perfecto, yo ahora, yo ahora me siento con mi novia me siento con mi suegra y puedo hablar con ella. Es que antes no podía hablar. Carmen. Hola. Hola, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor, de conocerte igualmente ¿Qué tal? pasa, pasa? Ven, pasa. Vamos adentro. Mira, vamos a sentarnos aquí, si te parece. Muy bien. Nos ponemos aquí. Bueno... Jorge era una persona muy creativa, eh, dibujaba muy bien. Que ya pintaba, ¿no? Sí, Sí, sí, sí. sí. Tan jovencito. Sí, sí. Era una persona muy sensible y, bueno, eso. Mucha imaginación, creativo. Pues muy bien, no le ha ido, ¿sabes? No le ha ido muy bien. Él ha estado luego en muchos centros, eh, su familia la está llevando a miles de sitios. ha ¿Centros de rehabilitación? Sí, ha estado muy metido dentro de la droga, muy, muy metido. Entonces ha tenido a lo mejor algún periodo bueno donde salía y podía pintar, porque además en los centros no podía pintar. Entonces esa faceta se le quedó un poquito bloqueada, ¿no? O sea que no consiguió salir de, del mundo de la droga. No, no, no desgraciadamente no no salió Carmen, Jorge ha muerto. Tuvimos la gran suerte de que murió en su casa, por lo menos no murió en la calle. Entonces una noche de pronto se fue a la cama y había estado muy mal ese día, había estado viendo a su abuela y había, se había tomado muchas pastillas y muchas tonterías. Y, y esa noche pues yo recuerdo que llamé y él estaba muy mal, mi hermana estaba muy nerviosa porque se había caído al suelo y estaba medio desmayado. Y estaban llamando al Sambur. Y entonces luego él dijo que no, que se recuperaba. Y, y mi hermana eh, estaba con él y entonces él le pidió que le prepase un colacao. Y entonces eh, lo, lo último que le dijo a mi hermana fue, <risa> le dijo, le dijo, mamá, mamá, ayúdame a morir. Y mi hermana pues le dijo, pero ¿qué tonterías dices? Y ella se fue a la cama. Y entonces a la mañana siguiente me llamó mi hermana muy nerviosa y me dijo, Sofi, Sofi, creo que Jorge se ha muerto. Está frío, está totalmente frío. Y yo salí corriendo con el coche y cuando llegué allí estaba muerto. Y así es como ha acabado toda la historia. Siento decirte, lo lamento mucho. Pero no lo puedo superar. Lo siento, Carmen. Creo que esta noche voy a morir. Si hay algo que me asusta es el vacío, el sentimiento de la nada. Solo espero que la muerte no esté vacía, que no esté sola y que no sea oscura. Solamente eso, no deseo nada más.